Quieren atarme con la culpa, pero al final ellos están matando Ella la lluvia me lo estuvo contando, no les creo una mierda Yo lo estoy cambiando aunque el karma me esté comiendo En mi película riendo, un trago por esos que me están viendo Muy flojos esos ojos sin pasión, curtiendo corredores cojos por convicción Todo es igual, lo típico, el bien y el mal lo bueno tiene algo cínico y el mal lo deja locos Entonces volar y ya lo siente así Me voy pa'l infinito y no me preocupo un poco sentirlo triste Te invito a salvar este loco, you feel me? I feel good people y mi tropa La buena vida compa, tanto simio distraído Y lo pibes tanto ruido, tanto ruido Tanto perro convencido y nosotros buscando todo el día, todo el día Creando lo que me sirve, que la sangre me hierve. Ya fue sentir la fiebre. Sé que aunque me siento Dios, soy mugre. Y no hay nadie que lo cambie, no. Tantos simios distraídos, y los pibes, tanto ruido, tanto ruido. Tanto perro convencido, y nosotros buscando todo el día, todo el día, todo el día. Por eso queda hacer ese esfuerzo. Buena vivencias necesito. No lo mismo, cuido, pero lo mío es egoísmo, no unir más mierda, lo mejor para estos niños, lo mejor para estos niños, lo mejor para estos niños.